Mis estimados estilócratas y mis muy queridos visitantes y amigos del canal Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a Estilocracia Y en esta cápsula vamos a hablar de, de algo que es muy popular Y que bien lo define el dicho El prometer no empobrece Y hay cinco promesas que no debemos hacer nunca porque nunca las vamos a cumplir ni siquiera como, como propósito de año nuevo ni siquiera como promesa de matrimonio bueno de ni bajo ninguna circunstancia hay que prometer estas cinco cosas que les vamos a mencionar porque no las vamos a cumplir o no las vamos a poder cumplir a ver qué les parece a ustedes y desde luego estoy dispuesto a escuchar sus opiniones porque sus opiniones siempre siempre nos enriquecen a nosotros cada inicio de año Millones de personas hacemos un sinfín de propósitos de Año Nuevo con la intención de hacer un cambio en nuestra vida y rutina de manera positiva. Sin embargo, solo una pequeña fracción logra mantener esos propósitos hasta las vísperas del próximo año. Estamos hablando del 20%, mientras que el 80% desistió una vez que febrero llegó al calendario. Así que, estilócratas, estos son los propósitos y promesas que no vas a cumplir si no tienes lo necesario para hacerlos realidad. Ejercitarse más. Este propósito de año nuevo es el que menos se cumple, ya que carece de medios para registrar el progreso y es improbable mantener la motivación durante todo el año. Para cumplir este objetivo, se necesita ser más específico. Propón perder 6 kilos en el año o ejercitarse durante 30 minutos al día o simplemente incrementar simples actividades físicas como subir las escaleras, hacer caminatas o viajar en bicicleta. Comer más sano. Un motivo del por qué este propósito falla, además de no ser específico, se debe a que generalmente comer más sano implica dejar de comer alimentos chatarra, que pueden ser más placenteros, y al negarse a comer algo que te agrada o te da placer, vuelve este propósito negativo y contraproducente. Lo importante es que formules objetivos en un lenguaje positivo, no prohibitivo o negativo. Vivir la vida al máximo. ¿Según quién? Primero, amigos estilócratas. Vivir la vida al máximo es un propósito inespecífico, debido a que no hay medios que aseguren que estás viviendo la vida al máximo. Por ello, es más fácil de dejar atrás cuando se establecen metas o propósitos que son vagos. En cambio, cuando un propósito es detallado y a corto plazo, es más difícil alejarse de ello. Ahorrar dinero o gastar menos. Al igual que comer más sano, el ahorrar dinero o gastar menos, en lo menos posible, se estructura de una manera negativa pues implica dejar de comprar objetos que no necesites pero que te pueden causar placer momentáneo. El no darse esos lujos innecesarios puede causar molestia y desesperación. Además, si no se tiene un objetivo claro del para qué ahorrar, vuelve más difícil la misión. Necesitas ser positivo y específico. Por ejemplo, pagar el enganche de un auto, comprar un seguro, etcétera, viajar más. Pregúntate ¿Este propósito es para ti o es para los demás? Según el psicoterapeuta Jonathan Alpert, el fracaso de estos propósitos se debe a que muchas veces no reflejan lo que realmente queremos. La dieta, el ejercicio y el querer viajar son propósitos inspirados por lo que piensan y esperan de ti los demás. Ya sea para buscar la aceptación de los demás, o los likes por tu selfie detrás de la Torre Eiffel o de la Fontana de Trevi. Se trata de ti, no de una tarea que te desgaste o que no te represente. Entonces, si piensas iniciar el año nuevo con nuevos o incumplidos propósitos, te aconsejamos que primero lo pienses de manera específica y a corto plazo. Después que no te resulten negativos, piensa en los efectos positivos de dichos propósitos para que al final estos solo traten de ti y para ti. Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Compartimos nuevo contenido todos los días. En Estilocracia, te deseamos un excelente año. Esperamos contar contigo en el año venidero. Muchas gracias por su atención. Espero que la información les sea de utilidad. Y como siempre, les, les agradezco su atención y les pido que nos veamos en la próxima.